Pues la verdad, no ha sido mal disparo, ¿eh? pero hay veces que la pelota no quiere entrar. Le hizo falta, indica, giro libre. Va la sensación de haberse lesionado, quizás tenga que ser auxiliado. Desde luego Esto no se puede dejar pasar Advertencia verbal Para la próxima Cuidadín Y acabamos de oír el final de los primeros 45 minutos Últimamente la verdad es que no han estado muy afortunados de cara al gol ¿eh? Han llegado bien pero les falta puntería y suerte yo creo que los delanteros necesitan relajarse y pensar un poco antes de disparar tiro inicial, y arranca del área! ¡No! Se va por la derecha Para mí, ha hecho bien el intentarlo, pero tiene que apuntar mejor, eso sí ¡Hay peligro! ¡Desde luego! ¡Ya! ¡Ahí va volando! Buena intención. Pero bueno, tenía toda la portería para él. Pero no sé qué ha hecho, ha sido una presión clarísima. Brutal entrada. El árbitro la pita. Esa amarilla. Él sabía lo que estaba haciendo. Sabía que arriesgaba la cartulina. Se la ha ganado. el balón lejos del guardameta la verdad es que tiros libres así siempre llegan de alegría a los entrenadores ¿eh? estuvo perfecto ejecutado y ¿eh? lo colocó sobre todo exactamente donde quería con una gran habilidad de precisión la afición ha acudido en masa a la pista y vean para qué ¡Felicidad para el portero! Ha visto hueco para tirar y no se lo ha pensado dos veces, solo le ha faltado un poquito más de puntería. Entra fuerte y desproporcionadamente, indica tiro libre. ¡Amarilla! No creo que esté sorprendido después de la entrada que acaba de hacer. Le saca cartulina amarilla, ni siquiera fea por el balón, así que la decisión es total. Lo manda largo a la banda, maravilloso el especie. Eliseu puede ser el gol de la. el silbato se acaba el encuentro empate y gracias nadie ha sido capaz de superar al rival igualdad total